Hola amigos del pescador, ¿cómo le va? Bueno, queríamos mostrarle algo en esta ocasión de linternas, linternas de mano, linternas de cabeza, a pila, recargable. Como verán, tenemos diferentes opciones. Ahora, como para el cazador, una linterna de dos elementos, con, con, tenemos también de tres elementos eh, para que quieren un poco más de duración. Son linternas que se usan para cazar, están muy buenas. Por ejemplo, este modelo que vemos acá es un modelo eh, recargable, también se puede utilizar a pilas, tres pilas triple A en el caso de no contar con carga. Vemos que podemos aplicarle este accesorio que lo pueden usar más que nada en el auto como una especie de baliza para aquellos que lo necesitan por la noche o usarlo como linterna común también cuenta con esta pelilla que la utilizamos para hacer zoom para acercar el las de luz o para alejarlo depende si queramos iluminar a más distancia más centrado o más cerca, más campo de visión tenemos modelos más chicos también este modelo es recargable tenemos este modelo que también es recargable, como la primera también cuenta con un cargador para ponerle tres pilas AAA y con su cargador aparte para la batería en esta ocasión los otros modelos cuentan con el cable para enchufarlo a un puerto USB y recargarlo con cualquier conector USB este por ejemplo es un modelo que también se usa bastante para cazar, es un modelo de los más potentes, llega a tener un alcance en la oscuridad de 1000 metros cuenta con 4 posiciones, tiene el contador de batería para saber cómo estamos con el tema de la batería y también cuenta con el accesorio para ponerle tres pilas AAA en el caso de quedarnos sin batería al medio de la noche después tenemos algunos modelos que son de cabeza una linternita minera clásica que lleva tres pilas AAA hoy en día tenemos todas de led o sea consumen muy poco e iluminan bastante modelos recargables como los que ven acá Linternas que podemos achicar, las de luz o expandirlo, depende de cómo queramos iluminar, son también son todas de LED y son con bastante potencia. La mayoría tiene tres tipos de luz, una de mayor intensidad, una de menor intensidad y una de intermitente. Tenemos este modelo, por ejemplo, que viene acá, que también viene con cargador solar, en caso de que no tengamos cómo cargarla, podemos ayudarlo con luz solar y recargar la batería de la linterna. Y bueno, uno que hemos trabajado hace bastante. El reflector de LED también, que lo usan bastante para cazar, de embarcaciones, caminando, es un reflector que es liviano, tiene bastante duración y tiene muy buena luminosidad. Así que bueno, ya saben amigos, cualquier cosa. Nos consultan, tienen nuestros datos, nos escriben, nos preguntan por cualquiera de estos modelos y le vamos a saber ofrecer lo mejor depende de lo que esté buscando.